Buenas tardes con todos eh, Vamos a con la Noche 2 de Snap. Es una entrada simple porque... Porque si sí, yo no tengo una entrada fija Y ya, vamos con la Noche 2 de una vez por todas A darle... Esta noche me acuerdo que... en lo que corresponde a... Ay mierda, se quedó paralizado Uy, casi todo se Empecé, qued... sí, se había quedado paralizado mi... El grabador, pero bueno eh, la noche 2, como ustedes ya saben, es, ya empieza la dificultad, salen nuevos animatrónicos. Y un consejo que les doy, si es que se lo quieren pasar, aunque no, no creo que cuantas personas no se lo hayan pasado, es que ya se fijen en la caja, desde la noche 2, caja, caja, caja, full caja. Full cajita porque, mira lo que pasa. Eso es lo que pasa, se, se desactiva, entonces cuando hay harto animatrónico y tú estás inspeccionando, Ahí estás inspeccionando. Y ya la caja está por menos de la mitad. Así que bueno, eso es lo que yo les daría de consejo. Y practicar este movimiento. Porque en la noche 3 ya se viene lo, lo peor. En sí, está tranquila en la noche. vamos a ver un poquito acá. En el niño de los globos. Ahí están los animatrónicos hechos y derechos. Está todo Bien. La caja, la caja, la caja, la caja, la caja. Es que se baja rápido la caja. Ni... Ok, ¿qué fueron esos sonidos? Literal, escuché como unos pasitos. Uy, ¿cómo, che, madre? Me asustó. Como... Ya me había olvidado la ruta de los animatrónicos, estos. Está arriba. Es curioso. A ver, a ver, la moto, mira la moto de mierda que suena, por acá suena una moto. Por el momento no nos vamos a ver las demás cámaras, a ver, un poquito más vamos a fijarnos. No está, está acá arriba. Vean. Como ustedes bien saben, yo en mi canal no los, no los, por el sistema, no subo videos semanales, no subo dos videos por semana, tres videos por semana, no, porque simplemente a la gente no tengo tiempo. Esos videos los subo de vez en cuando, cada dos semanas, cada... no sé, dependiendo del tiempo que tenga. En las ocasiones sí puedo tener, por así decirlo, un buen tiempo para subir videos, pero por el momento no he tenido tiempo de grabar. Es una duda de mañana, ¿qué rápido pasa? Sí, esos es son los motivos, pues no he podido grabar, no tengo tiempo ni para poner los subtítulos y ya empezar. Chica, bueno, chica, no me puedo hacer nada enfrente. Por lo que yo sé, no. Uy, uy, mierda. Mierda, ¿qué fueron esos sonidos? Mira, ya se está acercando. ¿no? Mandy se está acercando. A la mierda. Coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño, coño.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 no sé qué comentar acá en serio ya vamos a tranquilizarnos princesa se fue a ver a ver a ver a ver a ver vamos a ponernos tranquilos serenos por cuatro minutos no es como el primer video que subí que literalmente no hubo acción sino hasta el minuto cinco, creo y ahora sí hay acción ves por qué digo que es importante Poner la caja a un mouse, colabora, por favor. ¿Ves por qué es importante la caja? Porque estos animatrónicos de mierda. Puta madre, Jai, tú. Jai, vete a la mierda. eh Por favor. Fue. La caja, la caja, la caja. No. No, por favor, no me saltes. Acabar de una vez el video Colaboren, por favorcito, ¿ya? ¡Uy! Casito, abro la cámara un Casito, abro la cámara ¡Uy, no! ¡Hijo de puta este! abro la cámara y se vinía un screamer paciencia paciencia paciencia paciencia está acá está acá está acá por favor 5 de la mañana apúrense vamos bien por el momento ¿eh? vamos bien vamos bien vamos bien eh Vamos tranquilo. Antes de esta noche me costaba, no iba ni a 3 de la mañana. No pasa nada, no pasa nada. Ese, ese seguro es ese de Seguros Foxy. Uy, mierda. A qué te digo. Uy, no, no, no, no, no, no. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Déjame iluminar, no hay nada. Uy, casi te pierdo el ritmo. ¡Qué acosadores estos putos animatrónicos! ¡Qué acosadores estos pendejos! ¿Qué? ¿Cómo chingan? ¿Cómo chingan? ¿Cómo? ¡Uy, no mierda, mierda, mierda! ¡Casito, casito, casito! ¡Uf, uf, uf! ¡La caja, la caja, la caja, la caja, la caja! Se asoma, se asoma, se asoma alguien, se asoma alguien ¿Pero quién se asoma? ¡Ay! ¡Dios! ¿En serio quién se asomaba? Sentía que se venía alguien y ya. ¡Qué nerviosismo esto! ¡Qué nerviosismo esto, en serio! ¡Uy, chingada madre! ¡Uy! Uno de estos voy a subir un poco el video porque no vale mierda Bonnie Chica Ya nos cargó la chingada muchachos Ya nos cargó la chingada O sea te imaginas estar en el puesto de, de del que trabaja Hola Uff it's me It's me, el jodido it's me Bueno, hasta acá es el video Si les gustó denle like, suscríbanse Denme apoyo No lo sé, ya ven ustedes Qué apoyo me dan Esta es la noche 3, la noche 3 la voy a subir después Porque estás cabrón, en serio Porque estos cabrones ¿Dónde están? Estos hijos de puta van a aparecer Y no hay que decirle las demás noches Así que hasta acá lo corto Muchas gracias Adiós, adiós, adiós, adiós, por favor No quiero grabar la tercera noche